Hola amigos, eh, bienvenidos a mi canal de YouTube. Eh, yo había nombrado que en este canal vamos a hablar de física, biología, química, todas las cosas. Pero lo primero que deben hacer eh, al ver estos ejercicios es suscribirse al canal. Porque si no, no me van a pagar las clases. No, no, no, no, ya eh, comencemos Miren, les le traigo un ejercicio más o menos eh, facilito eh, De dinámica para que conozcan lo que es la fuerza de roce eh, La fuerza de roce estático y la fuerza de roce en movimiento Aquí traigo un, un ejemplo, que es un ejercicio acá en el libro que lo vamos a hacerlo ahora. A ver. ay ah, lo cambié el ejercicio. Eh, acá está. Ya. Eh, leo el ejercicio para que lo entienda primero. Dice. Un transportista descargó una caja de 500 N. Es decir. Eh, esta, era, esta es en la caja. Porque yo lo, lo había leído el ejercicio y se los preparé para no estarlo anotando. Ya, un transportista descargó una caja de 500 N, llena de equipos para hacer gimnasia en casa frente a su puerta. Bueno, eso no, no, no da nada. Para comenzar a moverla hacia su garaje, usted tiene que tirar con una fuerza horizontal de magnitud de 230 N. La que está anotada aquí. 230 N para que la, eh, la fuerza estática, eh, o sea, para que se mueva la caja. Porque está sometido a la fuerza estática. por el momento está, está en reposo. Ya. Una vez que la caja comienza a moverse. Puede mantenerla a velocidad constante con solo 200 N. Obtenga los coeficientes de fricción estática y cinética. Ya. Ese es el ejercicio. ¿Qué quiere decir? Que esta persona está moviendo la caja. Eh, para que la caja se desplace eh, Tiene que tener a, a aplicarse una fuerza ya eh, Una vez que se aplica esa fuerza La caja se va a desplazar Pero nosotros tenemos que tener bien claro algo de Debemos saber cómo se determina la fuerza de roce La fuerza de roce, aquí se la anoté, Es igual a... El coeficiente de roce, que por la normal, que la normal, en el video anterior le he explicado, es la, es la fuerza opuesta al peso. Ya, y ¿qué es lo que pasa? Eh, cada superficie tiene un coeficiente de roce distinto. Es decir, esta pizarra tiene un roce distinto. Eh, la, la pared acá abajo tiene un roce distinto y eso es lo que nos están pidiendo determinar cuando está en reposo y cuando se mueve ya, entonces partimos, este es un ejercicio facilito, esto es para calentar motores para lo que se viene más adelante ¿qué tenemos acá? primero tenemos una fuerza que es el peso y la fuerza normal, y tenemos la tensión Ahí. un poquito, le muy grande el peso, no me va a alcanzar la pizarra ya. y tenemos el peso ya, entonces si nosotros dibujamos la fuerza porque nos, nos están pidiendo eh, cuando uno tira para mover la caja y después cuando la caja ya está en movimiento pero si no me equivoco, eh, mire, cuando está en reposo, cuando está en reposo eh, un objeto, la, la fuerza de roce estática deberá ser menor que el coeficiente de roce por la normal. Es la misma fórmula, pero deberá ser menor porque si es igual la caja se estaría moviendo. Es para que lo tengan en consideración. ¿no? Solo eso. Ya. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Uh, fácil, muy fácil, muy fácil, muy fácil. Nosotros hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Y X. Ya. ¿Y qué fuerza tenemos? Uh, tenemos la fuerza normal. Tenemos la tensión y tenemos el peso y tenemos el coeficiente de roce estático, este de acá eh, pero la, la caja está en el reposo pero igual eh, existe esa fuerza que en el fondo no, no bueno esto es por protocolo pero la verdad la, las cosas que antes de empezar a tirar eh, el roce si es igual o mayor ya eh, la caja se va a mover ya entonces ¿qué se mueve muy muy fácil muy fácil eh, ya. tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje x ¿Qué fuerzas tenemos acá disculpen se me cayó la tapa ya. Eh, la sumatoria de fuerza en eje X ¿Qué tenemos acá? Tenemos La fuerza de roce Más Ah, pero esta es negativa Porque esa, el, el roce Siempre va al otro lado del movimiento Tenemos el roce Menos el roce Menos La fuerza de roce estático Ya, más la tensión más la tensión. Y a nosotros nos preguntan y nos dicen que para mover eso, para que empiece a, a, a el, el roce estático determinarlo determinarlo nos dicen que se empieza a mover a los 230 N. dijo el ejercicio. Entonces, esto debiera ser igual a 230 N. Ya, esa es la sumatoria de fuerza en el eje X. Ahora, la sumatoria de fuerza en el eje Y. ¿Qué tenemos? La normal eh, menos el peso. Y ahí la fuerza que nos dicen acá estática es horizontal, porque la fuerza va en sentido horizontal entonces eso está en equilibrio es, debería ser igual a cero entonces ya, eh, ahora despe despejemos la ecuación en el eje X primero en el eje X el, eh, sería la fuerza de roce y la tensión acá es la misma es la misma, es la misma, y la tensión esta también es eh, bueno. A ver, despejemos, despejemos, a ver, despejemos, es igual a fuerza de roce estático, deberá ser igual a 230 eh, menos la tensión. Pero está en equilibrio. Es decir, esta tensión, el roce va para allá. El roce va para allá, es negativo. ¿Qué quiere decir? Eh, ya, eh, en el eje X, bueno, fijando la ecuación, acá, eso debiera ser igual a la fuerza de roce. Pero la tensión que se ejerce ahí eh, eh, es igual a la fuerza de roce porque el cuerpo está en equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza de roce es igual a cero. Ahora, en el eje I. Despejemos acá. Bueno, si despejamos nos va a quedar que la normal es igual al peso. Ya, y ahora... Eh, comprendan esto rápidamente. Eh, nosotros nos piden el coeficiente de roce estático. El coeficiente de roce estático lo eh, deducimos en esta fórmula. ¿Qué quiere decir? La fuerza de roce estático es igual al coeficiente A, al coeficiente de roce por la normal. ¿Cierto? Ya. Disculpen, el, el, todavía no se me perdió el borrador. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Como la fuerza de arroce era igual a la tensión que nos piden para que el cuerpo se mueva, la fuerza de arroce son 200. 30 N, para sacarla del equilibrio, y eso es igual al coeficiente de roce despejando la ecuación partido por la normal. Y la normal la determinamos que era igual a la tensión, o sea, que era igual al, al, a la sumatoria que hicimos antes, que es donde lo Está en equilibrio por los. Cuando un cuerpo está en equilibrio, eh, la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce el cuerpo, eh, es como el, el, la tercera letra de Newton, a eh, eh, la, te, eh, la normal es igual al peso, porque está en equilibrio el cuerpo. Entonces, decimos que los 230 que se necesitan para tirar la fuerza, para sacarla de equilibrio, es la fuerza de roce. Lo determinamos en la primera ocasión antes ya. Dividido por la normal, y la normal son, eh, si no me equivoco, igual al peso, 500. Entonces, podemos decir que el coeficiente de roce estático, ay, no sé, ahí ustedes calculen, el, el, el, a ver, espera, deja ver la calculadora, pero un segundo. un segundo por favor eh, 0,46 eso solamente para el coeficiente de roce estático este. ahí determinamos el coeficiente de roce estático ya eso fue lo primero que nos preguntaron que era para para sacarle el equilibrio ahora nos dicen que la tensión de movimiento son 200 newton es decir, que una vez que ya la sacamos del equilibrio eh, parte eh, una, una tensión constante ya la, la mantiene en movimiento es que igual es lógico, porque si ustedes por ejemplo uno, por ejemplo yo mismo para mover este libro yo tengo que empujarlo un poquito más de fuerza porque después ya, ya una vez empujado ya lo, lo mantengo el, el, el ejemplo es coherente ya, entonces ahora hacemos lo mismo lo mismo este es un ejercicio facilito para que, para que se vayan lo bien entonces lo mismo ahora pero con 200 newton pero aquí la cosa cambia bueno, ni tanto entonces partimos ya, yeah. eh, la sumatoria de fuerzas en ¿no? el X, ¿qué tenemos? Tenemos eh, menos la fuerza de roce, eh, esta es cinética de movimiento, eh, más la tensión que va para allá. Ya, yeah. eh, no tenemos otra fuerza. Y ahí sale del equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Eh, sale el equilibrio y ya va en movimiento y, y la fuerza que se aplicó Para que saliera del equilibrio Ya la sabemos, la conocemos El de 200 newton una vez que, O sea, que ya va el cuerpo en movimiento a ah, 200 newton Ya Vamos a resolver al tiro O mejor va, hagamos la sumatoria de fuerza en el eje en el eje Y que tenemos la normal, el peso. Ya. Y eso es igual a qué? No hay fuerza en, en el eje en el eje Y en, en sentido vertical. Eso es igual a cero. Entonces, las fuerzas de movimiento en el eje X tenemos. Pasamos esto para acá. Pasamos esto para acá. Que la fuerza. De roce cinético. O de movimiento como lo quieran llamar. Yo estoy aquí simplemente despejando. Eh, es igual. A la tensión menos. 200 N. Pero nosotros. Ya determinamos la fuerza de la tensión si no mal recuerdan pero la tensión para que esté acelerada y o sea, que el, el, el, el, el, el roce con la, con la tensión que, que se hizo que nos dan acá y para que la cuerda tenga la misma fuerza eh, es la misma es la misma fuerza aplicada. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? A ver. Que la fuerza de roce es igual a qué? Piensen un poquito, a ver. Piensa. Los veo como piensan. ¿Están pensando? ¿Están pensando? La idea de esto es que piensen. ¿Están pensando? Ya, entonces los voy a ayudar. Ahora. <risa> ya, ya ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya yeah, tenemos la atención Ah, pero espera un poco espera un poco acá eh, es que lo hice muy rápido parece para usted porque la fuerza de roce ay huevón eh, lo hice mal ahí eh. Disculpen, la fuerza de roce, o sea, la, la, la saqué al tiro, pero me equivoqué. Disculpen, la fuerza en el eje X, ¿qué tenemos? La fuerza de roce, ya, más ah. la tensión, ¿cierto? ¿O no? ¿O no? Ya, la fuerza de roce más la tensión. Eso es igual a. ¿A qué? Dígame usted. ¿A qué? Piensen un poco. Piensen un poco. La idea mía es hacerlos pensar. La idea mía es hacerlos pensar. Ya. Eh, se recuerdan que en la fórmula antes, aquí, eh, bueno, es que esto es lo que yo estoy despejando, acá. Esto es lo que yo estoy despejando, entonces necesito que se enchufen un poquito. Ya, tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje X, vean bien, tenemos la tensión positiva menos la fuerza A No olviden que la fuerza de roce esta el roce siempre es en sentido contrario al movimiento. Ya. Esto tiene que ser igual a 200. Bueno, lo hicimos acá. Ah, la verdad que estoy despejando. Ya. Entonces Sigamos avanzando. ¿Qué vamos a determinar acá? Que son. Esperemos un, un segundito. La fuerza de roce más la tensión, eso tiene que ser igual a 200. Tú ves, escribí lo mismo de antes. Es que, es que quiero tratar de explicarles para que ustedes entiendan. Ya. Eh, ahora, esto, la fuerza rocea más la tensión, ¿cierto? Igual a 200 N. Aquí nosotros despejamos la ecuación. Espérense un poquito, ¿eh? X es igual a la fuerza la fuerza de roce es igual a 200 menos la tensión ahí nosotros despejamos cierto ya ahí despejamos entonces la fuerza de roce nos queda 200 menos la tensión el roce cinético ya, una vez que esto se despeja, uh, acá, ¿qué nos va a quedar? Si nosotros nos ponemos a ver y el cuerpo está en movimiento, está en movimiento la fuerza rosa. ¿ya? ¿Qué pasa? A ver, digamos ustedes. Aquí está la trampa, chicos. Aquí está la trampa. Estos 200 newton. Estos. Son los que están tirando. Son los que hacen que o, ocurra un roce. ¿Ya? Entonces... A estos 200 newton que tenemos nosotros acá, a esto a esto pongan atención. Estos 200 también están afectos al roce. ¿Se me entiende? Están afectos al roce. Ay, a ver, parece que lo, lo estoy complicando yo a usted. Algo más fácil que... A ver... Borrón y cuenta nueva, porque parece que los complica. Eh, les pido disculpas, porque... Como profesor, eh, yo no sé explicar muy bien las cosas así, pero... Si lo hiciera para mí, eh, lo, lo haría rápido, pero... Eh, lo voy a hacerlo... Eh, sin explicarles el porqué, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Tenemos la tensión positiva menos el roce. ¿Ya? ¿Estamos claros? Y eso, tenemos la tensión menos el roce. Una vez ya en movimiento, eso es igual a. ¿A qué? ¿A, a qué me dirán ustedes? ¿A quién? A los 200, por el ejercicio que nos habían dicho para sacarlos del estado de equilibrio. Y aquí está la trampita. Aquí está la trampita. Aquí está la trampita. Y esta tensión que nosotros tenemos acá. Está afecta al roce. Y la temperatura, o sea, la temperatura, disculpen, la... El tiempo. Ay, bueno, no, disculpen, disculpen, disculpen. La tensión, que son los 200, y también está afecto al roce. Las dos cosas tienen roce. No sé si se entiende. Entonces aquí, ¿qué determinamos nosotros? Díganme ustedes. Que la tensión simplemente igual a Desaparece, desaparece. Y la tensión es igual a que la fuerza que yo aplico en el sentido contrario, para sacarlo del estado de equilibrio. Es decir, que la fuerza de roce también es 200 N. ¿Se entiende ahora? Y ahora vamos con el eje I. ¿En el eje I qué tenemos? Tenemos la normal, eh, menos el peso y no tenemos ni una otra fuerza que nos puede entonces nosotros pudimos decir ah no, no no, no es nosotros podemos decir que la normal es igual al peso entonces ahora volvimos a esto para determinar el coeficiente de roce estático o sea, cinético de movimiento decimos que la fuerza de roce cinético es igual al coeficiente de roce por la normal. Ya. La fuerza de roce cinético la conocemos. Aquí. Porque la tensión es la misma que la fuerza de roce. Es exactamente la misma. La tensión que se aplica es la misma del roce. Entonces. Tenemos que la fuerza de roce son 200. Despejando la ecuación. Partido por la normal, que la normal la determinamos que igual al peso son 500. Y eso es igual al coeficiente de Rossi. Eh, ahora yo no sabría decirle eh, cuál es el, el resultado. A ver, un segundo. Lo vamos a sacar rápidamente, me resultado. Eh, ya. Eh, son. A ah, espera, que me equivoqué, me entiendo no tan estirizo. Ah. Me da el resultado que el coeficiente de Rousseau es igual a 0,4. Bueno, delante borré yo el, el, el coeficiente de roce anterior, cuando estaba estático. Ahora no está estático este movimiento. Si ustedes se fijan, cambió. Ya, ahora... Eh, vamos a hacer de, después otro ejercicio. ¿Qué pasaría si el hombre que está acá aplica este tipo de fuerza? Aplica una fuerza así. Supongamos que hay un, no sé, un ángulo, ahí, ah, disculpe, supongamos que la fuerza sea así, ahí hay un ángulo, eso lo vamos a ver en el, en el, en el siguiente, en el siguiente ejercicio, en el siguiente ejercicio, ahí lo vamos a ver pero en el fondo eh, los dos coeficientes fueron distintos porque uno está estático y el otro está eh, en movimiento eh, algo un poquito simple disculpen que me he equivocado un poquito en el video pero eh, lo que pasa es que al tratar de explicarlo no me resulta muy fácil Yo, profesor no soy eh, soy ingeniero pero lo hago porque quiero más suscriptores, suscríbanse a mi canal. Así van a aprender más de física. Y yo voy a ganar plata. <risa> ya, sí. amigos. Espero les haya gustado. Voy a tirar otro video luego. Eh, atento a las clases. Me dejan un comentario. De lo que quieran saber. Eh, eh, no sé. Lo que quieran saber, nomás. Yo les, les doy un ejercicio o algo. Les respondo. Lo que sea de física. Mientras no sea física cuántica. Porque la cuántica no... No es algo que esté... A ver, eh, la cuántica no, no tiene una medición exacta. No, no, no, no se comporta... Las partículas de la física cuántica no, no son estables. No, no se puede hacer una medición. No, no debiera ser una rama de la física, la, la mecánica cuántica. Si, no lo digo yo, lo dice el Einstein Yo no sé nada para eso. Ya, amigos, los dejo. Espero les haya gustado y cualquier duda me avisen. Hasta luego.